28, sí, 28 de enero del 2021 eh, post-covid bueno post-covid en realidad no, no todavía estamos en pleno covid y tengo 20 25 minutillos antes de irme a trabajar y voy a grabar esto para porque hace mucho tiempo que no grabo nada y si no grabo nada el algoritmo de youtube no, no nos da la opción de, de ver mis vídeos y si no veis mi vídeo yo me pongo tristes entonces, pues nada, aquí he grabado esto, que es una versión propia del, del Tennessee Waltz El Tennessee Waltz, que es una música muy, muy sentía, muy sentía De uno que, que se va al baile eh, y le, le roban la novia, ¿vale? O el novio, o lo que sea, no sé, algo le, le roban El caso es que, eh, como he dicho antes, un, un, un tema muy, muy, muy sentidito, muy sentidito, Una letra muy, muy bonita Y a ver si sus gusta yeah. Os lo dejo aquí. Por cierto, ya tengo bastante más pelito, ¿eh? Si os acordáis, en, en el confinamiento me rapé la cabeza. Y tenía que estar con una gorra porque era horroroso. Me di cuenta de que estoy muy, muy, muy calvo. Porque así con el pelito más largo no se nota tanto. Pero en cuanto te quitas el pelo, se ve aquí todos los huecos. Y especialmente aquí en la coronilla, que yo pensaba que no. Pero me he visto que tengo, tengo vamos, más calvo que, que, que una bola de billar. Y ya está, eh, ya, que vaya andando. Pues eh, a ver si me da tiempo. Tengo 15 minutos. Esto está en 3x4, es un, un, un vals, ¿vale? Y eh, lo tengo, lo, estoy, lo he tocado a 115 bits por minuto. Es lo, lo que marca aquí en el, en el metrónomo. Bueno, pues eh, vamos a empezar con una introducción que es un, un, un triplete, un tresillo de esto, ¿vale? El tresillo pero, pero no de los de acostarse. Que es 7, tercera, 5, segunda, 4, primera vale y remato en la quinta primera al aire, quinta, primera eh, segunda al aire Ahora pongo eh, primera segunda en el primer traste, tercera en el segundo traste, es decir, para poner como una especie de la menor o re séptima. Segunda y tercera al aire. Y ahora pongo la cuarta en el cuarto traste y la tercera en el segundo. Y ahora hago, remato con un... Un slide 25, ¿vale? Y un run, un forward roll. segundo traste, cuarta cuerda, slide 5 y el forward roll, ¿vale? ¿vale? Y ahora empieza la melodía, que es... Quinto traste, la cuarta cuerda, séptimo traste, la cuarta cuerda y, y deslizo hacia el, hacia el noveno. Para completar con un acorde de sol mayor, ¿vale? En la primera inversión, pero sin poner la, la primera, ¿vale? Simplemente, eh, séptimo, perdón, noveno, séptimo, eh, octavo. Lo arpegio. Ahora lo que voy a poner es un, un si menor, ¿Vale? Y hago exactamente la misma figura, pero en vez de poner el dedo corazón sí, corazón en, en el octavo de la, de, la, de la segunda cuerda, lo que hago es dejar formato barra en el traste séptimo. ¿vale? Y ahora, con esta misma, en esta misma posición, ahora voy a poner la melodía en la segunda cuerda, traste octavo, traste décimo, y ahora voy a poner un sol séptima, arrastrando, es decir, haciendo slide hacia el traste 12 en la segunda cuerda, y pulsando, en, eh, digamos, porque voy a pulsar a la vez la, la tercera cuerda en el traste décimo. Vale, esto sería el sol séptima, y para completar el sol séptima... Pongo eh, la primera en el traste 12. ¿Vale? Y ahora me voy hacia, a poner un acorde Do que lo voy a arpegiar Estaba aquí. Y ahora. La... Eh, 12, 10, la segunda cuerda. 8 en la segunda cuerda 9 en la tercera y, y... 10 en la... en la cuarta ¿Vale? Esto sería el acorde 2 Ahora vuelvo bueno, a, a tocar la primera, la segunda cuerda en el, en el octavo tra traste y meto eh, la segunda cuerda en el traste 10 con el meñique, que me queda aquí suelto, ¿vale? Y ahora voy a, vuelvo a poner Sol, igual la misma postura que al principio. Y eh, hago la melodía con los acordes. Y ahora voy a poner esto... sería un mi menor, ¿vale? Mi menor completo sería esto, perdón así, disculparme, así ahí, mi menor completo a ver si me aclaro yo mismo, ahí pero de ese mi menor solamente voy a poner estas dos estas dos notas ¿vale? ¿vale? un intervalo o un double stop ahora lo que hago es estaba pulsando la, la cuarta y la tercera en el traste 9 y ahora levanto la tercera y pulso el traste 7. Y ahora voy a poner traste 5 de la cuarta, traste cuarto en la, en la, en la tercera y remato aquí en, en este re, re, el re completo sería así. Solamente pongo estas dos, ¿vale? Y hago una especie de adornillo con el Re séptima cromático o casi cromático, 0, 2, 3, 4 en la cuarta cuerda, y termino el acorde de, de Re séptima completo, ¿vale? De manera que teníamos aquí. y ahora ya no hago mi menor eh, sol eh, mi menor la sol etcétera sino que hago y ahora que sería séptimo en la cuarta quinto en la tercera quinto en la, tercera, en la cuarta cuarto en la tercera cuarto en la, en la cuarta segundo en la tercera y al aire al aire la segunda y la, y la tercera y ahora hago un poco como al principio y me meto en el estribillo paro aquí y me meto en el estribillo para el estribillo eh, Voy a volver a hacer el... No, no, no voy a volver a hacer el Sol luego. Ahora voy Esto es la primera en el quinto, primera en el séptimo y pongo un acorde de Sol. Es el mismo acorde de Sol de antes pero en... no pongo el bajo esta vez, ¿vale? En la... Lo que sería la primera inversión Esta sería la acorde raíz, primera inversión, segunda inversión, ¿vale? Pero en este caso no voy a poner el bajo. Esto es lo que antes yo llamaba eh, formato F, formato D e y formato R. Ahora se llaman, o he aprendido a llamarlo por, por su nombre, de verdad. Entonces, hago. Y el acorde tiene las notas de la melodía. Ahora voy a meter un Si sí séptima. ¿Vale? y el, el acorde sigue teniendo las notas de la melodía está el si séptima esto es 7, 8, 9 y esto es 8, 7, 7 y en la melodía ahora voy a meter el meñique en el 9 de la primera cuerda hago un rake abajo, meto en la, en el añique en el traste 9, levanto, levanto para que suene el 7, y ahora voy a poner un do, y lo mismo, la melodía sigue estando en el acorde, y pongo solo al aire, ¿vale? Meto otra vez el, el, el tresillo este del principio, que al principio. Primera al aire, segunda al aire, mi menor, mi menor aquí en, digamos, de toda la vida. Pulsando la segunda en, perdón, la primera en el cuarto, en el segundo traste y la cuarta en el segundo también y las otras dos al aire. Levanto el, la primera cuerda, la segunda al aire, y pongo re séptima y otra vez vuelvo a hacer el recurso este cromático. Perdón. Ahí está. Y ahora vuelvo a hacer exactamente igual que la segunda parte de la melodía. poquito no está muy trabajado en el sentido de que la, la parte melódica pues la hago, o la melodía mejor dicho, la, la hago las tres veces igual, eh, digamos se repite tres veces y las tres veces la hago igual y habría que trabajarse un poquito más eso, por ejemplo alguna vez hacerla así al aire, otra vez hacerla así, no sé, eh, variaciones, pero por lo menos con, con esto ya podemos empezar a... si hay que improvisar un solo, acompañarlo simplemente... su acorde correspondiente y digo pues voy a hacer el solo y me hago el solo de esta manera vale bueno y aquí lo veo